En este momento, nuestra entrevista del día nos acompaña el licenciado Emanuel Trinidad Pueyo, candidato a alcalde por la Fuerza del Pueblo. Maestro, Buen amigo, día. profesor, Mi hermano candidato. de muchos años, Emanuel sí, sí, Trinidad. ¿Cómo estás, Emanuel? Sí, muy buenos días. Buenos mamá. días. Buenos días. El amigo Francis y a todos los Televidente que sigue este importante programa. Ha ah, habido un criterio que lo hemos visto, digamos, picado en la noticia, en boca de mucha gente. La fuerza no quiere diálogo. Ay. La fuerza del pueblo no quiere ¿Cuál diálogo. ¿Cuál es la realidad de esto? Mira, realmente después del intento criminal de la democracia dominicana, el compañero Leonel Fernández hizo una locución al país. Sí. En esa locución fijó una posición clara. Lo primero era de que el proceso debía ser investigado por la OEA, que incluso le pidió personalmente que no se ausentaran de aquí, y el Instituto de la Fundación de Asuntos Electorales, que también eh, están presentes. Y dentro de la propuesta también se planteó de que había que hacer un acuerdo político con todos los actores sin excepción. Ese fue el primero. Después vimos que la presidencia de la República, en la persona del consultor jurídico, coincidió con el doctor Lionel Fernández. Es decir, es Lionel que está planteando el acuerdo entre todas las fuerzas políticas sin excepción. Pero vemos que de buenas esa primera, el gobierno, o mejor dicho, el empresariado, que era el que estaba haciendo, propulsando este tipo de acuerdo le entrega la pelota al Consejo Económico y Social que sin lugar a duda está establecido en la Constitución de la República y que es un departamento adscrito al Poder Ejecutivo y nosotros entendemos que el Poder Ejecutivo no puede ser juez y parte y van aún con este Consejo donde su, eh, su exponente principal Agripino Núñez ya incluso estaba escribiendo su memoria. Le ha dicho, para, ahora que lo puedo contar, fue su libro, que incluso debemos decir que ese Consejo Económico Social con la Ley 1.12 de Estrategia Nacional de Desarrollo establecía tres pactos. Era el pacto... Eh, no, primero el de la escuela, el, el pacto por, por, la por la educación, donde se establecía el 4%, que fue el resultado incluso de una decisión de los candidatos en ese momento. Sí. El pacto eléctrico y el pacto uh -huh. fiscal. Han brillado por su ausencia tanto el pacto eléctrico y el pacto fiscal. Esto se indica realmente que ellos no tienen inclusive la calidad moral, porque si no cumplieron con esto, no deben ser los protagonistas. Entonces, se ha establecido eso, que no deben ser ellos y se les envió una correspondencia. Uh -huh. Bajo ninguna circunstancia no se quiere... Que no se participe en el diálogo, se quiere el diálogo. Con toda la fuerza política, incluso el compañero Lionel, en esa locución, la segunda locución, planteaba que los jóvenes expresados en los diferentes escenarios que se habían hecho también tenían que darle participación. Vimos también que después que Lionel plantea eso, el candidato de los partidos oficiales coincide con Lionel. Es decir, lo que queremos es de que este es un proceso que sea lo más diáfono posible, con la mayor nivel de transparencia. Y de eso tiene calidad moral el compañero Lionel, porque recuérdese que Lionel pidió hasta la saciedad de que había que hacer una adultería a lo que son el voto automatizado. Porque dice, de día 6 de octubre se determinó de que habían elementos que contribuyeron con lo que es el fraude que se dio. Ahí vimos en las pasadas elecciones, donde todo el mundo dice y se hizo viral, Lionel tenía razón. Hasta el presidente Ernesto de Colombia dijo, Lionel tiene razón. Por eso es ahora que se vuelve al voto manual y se deja sin efecto el voto automatizado. En conclusión, amado, lo que, los planteamientos que ha hecho el compañero Lionel Fernández, lo que procuran es preservar lo que es eh, el nivel de democracia que hemos alcanzado y que bajo ninguna condición se vulnera lo que es la voluntad popular en las próximas elecciones. Bien, eh, en este momento eh, tenemos o estamos a la espera de la próxima reunión. Eh, ¿Participará la fuerza del pueblo en, esta, en este próximo diálogo convocado? Sí, si he conducido. Primero faltan actores, porque nosotros decimos: si está la católica, debe estar también la evangélica. Y también los partidos minoritarios juegan un papel, porque si se está buscando esa salida, bueno, amén. Pero se le envió una correspondencia, en el caso específico de la Fuerza del Pueblo, porque el partido reformista que representa lo que es el, la boleta, y ellos también dijeron que no iban a participar, eh, en el caso del compañero Yolén de la Fuerza del Pueblo, no vamos a participar bajo la orientación de Agripino Núñez el Consejo Económico y Social. Eh, Manuel, entonces hemos visto bueno. que ya el sector gobierno ha aprovechado el escenario con la participación del de PRM como que ya conformaron el, el consenso. ¿Se podría pensar que las decisiones que tome este organismo que por demás sabemos no está eh, avalado por ley serán válidas y se llegará a un consenso que vayamos a elecciones sin ese diálogo que se ha planteado y fuera de un CES ellos van a tener que buscar el mecanismo el Consejo Nacional de Hombres de Empresa que ha llevado la voz cantante tendrá que buscar un mecanismo para ampliar los actores que tienen que participar en el Congreso, yo creo que el PRM eh, lo han cogido si se quiere asando batata como se establece porque hay una línea del gobierno de disminuir la figura del doctor Lionel Fernández. Y ellos entienden que con eso, una de la participación del PRN, están, dando, diálogo, lo están, están aislando, pero la realidad es otra. Y todo el mundo sabe que en la marcha que hicieron las dos fuerzas políticas de este país, e incluso la bocina de, y valga la, la promoción del sol de la mañana, tuvieron que admitir que habían más colores verdes que blancos. Eso significa que realmente es una realidad. Las encuestas que menos le dan ese, pero a Lionel... Ese, ¿Cómo así, Manuel? ¿Tú estás diciendo que la Fuerza Pueblo tiene más gente que el perreo? No estoy diciendo no. Tú te que, que, hubo, que había más, había no, más, no. Gente, más verde había que blanco? Había más participación Jan, de los verdes que... Pero, Jan, yo creo que tú tienes que... tener yo, Había, y te repito, más, más colores verdes que blancos. Y no lo digo yo. No están diciendo contrario. Ahora bien, lo que tú estás estableciendo es que yo estoy diciendo que no es eso. Que había más gente. ¿Por qué se lo está infiriendo? Sí. ¿Y usted cree que no, que no había más gente? No, yo no sé, yo no, no estaba pues ahí. Pues entonces, no bueno, estaba solamente ahí. hay que pensar lo que fue pero la visita de Luis Abinader frente al Congreso. No, eso eh, se putra. recoge, pero la, la prensa <ríe> lo recogió. Eso sí. estaba bien claro, pero nada. Las encuestas que menos le dan a Lionel es un 17. Y esperemos después de marzo, después de este proceso electoral, que nosotros eh, venimos y mantenemos y le llamamos al PRM que se cuide de ese todo oficial. Que se cuida de su función oficial en ese tipo de negociación que se está estableciendo. Emanuel, ¿no se puede considerar que es una, una actitud muy eh, rígida la de Lionel de no participar, tomando en cuenta de que ya, por ejemplo, el PRM está participando, de que ya se amplió, de que van a participar los jóvenes, de que van a participar, eh, pa eh, va a estar participación ciudadana, de que se va a transmitir en vivo. Tú puedes estar seguro que los jóvenes están llamando a otro tipo de acuerdo en el día de hoy. Los jóvenes no van a participar. Eh, e incluso participación ciudadana está exigiendo que lo de ellos no debe ser solamente como observador, porque en edad naval, es decir, que nosotros lo que entendemos es que deben participar mayor nivel de fuerza y que el liderazgo de la negociación, en vez de coger el Consejo Económico y Social, baja la tutela mire, de Grepino Núñez, que no tiene lo que la calidad para eso, debe ejercerlo. Eh, el Consejo Nacional de Hombres de Empresas. Con respecto a la, a la inquietud de Yallán, eso es acento. Ajá. Y dice, movimientos civiles rechazan mediación del CES y convocan a diálogo para este viernes. Es decir, que ellos no van a participar de este Ay, diálogo, no, porque no, en el profesor, CES no profesor. lo van a hacer. Una pregunta. No, porque no, lo han Suponiendo, invitado, no, no, sí, es eh. que ellos entienden que el CES, míralo ahí, dice... Acento diario. Movimientos civiles rechazan mediación del CES. No es que él no lo ha invitado, es Pero que qué, lo rechaza. Qué, y qué, ellos prefieren qué, hacer, hacer uno han hablado hoy. Hablado en nombre de esos movimientos, porque eso es importante Entonces, saberlo. Dice, los movimientos civiles somos, somos pueblo. pueblo. Uh -huh. Creo en ti y Santiago presta. En alianza con grupos manifestantes rechazaron este jueves la mediación del Consejo Económico y Social CES en el diálogo entre di diversos sectores políticos, económicos y sociales, a raíz de la crisis nada Es que ya es que se olvida que a raíz de lo que fue eh, la investigación que se hizo a Punta Catalina, recordarán ustedes que tuvo que la misma un Pino Núñez, y el sionista de Acero Estrella. Que dijo que no había Entonces, sobrevaluación. Que, hayan sin hayan emba no, si, si, en sin en embargo, es un diálogo. Donde eh, está el Conep, que usted está diciendo que el Conep es el que debe no, llevar la boca cantante, claro. pero el Conep está ahí. No, ¿eh? eso no, y ahí está representado eh, una gran parte en de los sectores de, de, eh, de, de la sociedad. Eh, pero es un CES. diálogo, no deja de ser bueno, un diálogo. Bien, vamos a suponer que el diálogo se dé. ¿Qué espera tú como político que surja de ese diálogo? Bueno, lo primero es de que en ese diálogo, producto de una serie de acuerdos, debe realizarse... Unas elecciones con la mayor transparencia posible y que los actores representen, eh, acaten los resultados. Porque de lo contrario, de este proceso no hacerse con todos los elementos que contribuyan a la transparencia, no haber elecciones en el 17. El 17 entonces de mayo, que es lo que se estamos procurando. Sí. Es decir, que lo que se está buscando es el mayor nivel de consenso posible. Un elemento importante dentro de ese acuerdo y es la bebida que tiene que tener la Junta Central Electoral. La Junta Central Electoral en este proceso no se puede quedar solo. Además de ser supervisado por la OEA y por el Instituto de Fundación de Asuntos Electorales, debe de, prestar, debe de dar cinco personas prestantes o instituciones del país que estén velando por el fiel cumplimiento de esos acuerdos. Por ejemplo, ahí está. Ya se estableció que no hay tiempo suficiente para definir los responsables del crimen hecho en las elecciones pasadas. Bueno, eso está bien porque es preferible hacer una auditoría correcta y no anticipar informaciones que no tengan el aval correspondiente. Entonces nosotros consideramos de que ese elemento también debe estar presente antes de las elecciones del 17 de mayo. Porque si bien es cierto no hay tiempo para ahora, para la de marzo, pero sí tiene que haber tiempo suficiente para mayo incluso deben cargar con los responsables de esa situación. Nosotros entendemos de que, así como pedimos que el encargado de informática debía ser suspendido y está suspendido, sí. debió ser mal, al otro día, pero ya se hizo eso correcto, debe de está una comisión permanente ahí en el centro de cómputo, porque aunque no es el voto automatizado, el escrutinio va a ser escaneado, sí. y es un elemento que se puede prestar también a situaciones de deviación de los resultados electorales. Entonces, re, reorient, retomando la posición de la fuerza del pueblo no ha surgido... ¿Y de ese frente? ¿Y del frente? Porque solamente eso, bueno, hay 14 partidos, y sí. 7 partidos que están representados. Sí. Eh, dos aspectos. Que no sea el CES, el escenario y la inclusión de los jóvenes. Correcto. Solamente. Sí, pero que en las negociaciones... Nosotros planteamos, además se han dado algunos aspectos ya aprobados la Junta, eh, como es el caso de la no, no introducir teléfono, de que eh, sí. en el escrutinio se puedan ya entonces formalizar y grabarse, que sea público, uh -huh. elemento que nosotros planteamos. Y entendemos que un elemento que está también pendiente, que es una comisión de veedores, ante la Junta Central Electoral, que acompañe lo que todo es el proceso, el de marzo y también el de mayo. Eh, Trinidad, ustedes han propuesto o tienen en, en algún listado las personas que ustedes entienden que deberían de formar parte de esos veedores. Nosotros desde un principio pues habíamos Aclara estado... Que son veedores, no bebedores. No bebedores, no. <risa> Esa, no, eh, sí, límite, no, no pero porque... estos veedores no solamente se van a limitar a observar el comportamiento de la Junta, es un acompañamiento, va más allá, un acompañamiento. Bueno. Y entonces... Bueno, pues, ¿entonces es, luego es, una, una Podría ser una representación de la, de la iglesia evangélica. Un representante... ¿Es evangélico? Eh, no, Escuché hoy. No, no, no, no, Podría ser... Que porque el siempre el son católicos, no Pero ahí hay figuras como Villa Germán, para mencionar tu nombre, que podía ser. Lo que debe ser descartable agripino ya. Sí, eh, eh, nosotros retirar. hicimos la propuesta aquí de que, no, de, de, de que Freddy de la Cruz, el rector de la Pucamar, pudiera ser una, una persona ser, de, de la conformidad. Se cinco figuras eh, prestantes que tengan niveles de credibilidad. Emanuel, eh, una presa Se ha propuesto eh, al doctor al doctor Heredia y a eh, otros notables. Neg Negro Vera, qué no emoción. Tengo dos personas que nos escriben aquí en relación Ajá. a eh, bueno, eh, antes de una quiero hacerle la pregunta. Veo que la Fuerza del Pueblo entre la noche de ayer y la mañana de hoy está haciendo una denuncia de que hay una trama contra el ex jefe de la policía Guillermo Guzmán Fermín que eh, tiene una tendencia a la verdad de favoritismo a la Fuerza del Pueblo. ¿Qué es lo que pasa ahí? Bueno, lo que se está tratando con eso y fue una denuncia clara donde el señor Monchi Fadul y Roberto eh, Cruz, que es su director del DNI, se le acercaron al jefe de la policía de una forma de tratarlo de intimidar, porque la verdad es que el sector oficialista se siente desesperado. Va a impicar cada día más la candidatura de Gonzalo Castillo y con esta decisión tomada incluso en el día de ayer, que se hizo viral, lo que fueron las declaraciones que dio Margarita en San Cristóbal, donde su consciente lo traicionó. Sí. Y donde al último que tiene Eja en su Gonzalo. alma es a Gonzalo, pues menciona a Lionel, después menciona a Danilo, sí, y hace eso, se es que quiso general. hablar de que fue un montaje. Yo creo que yo iba a Jan hablando de que estaba teniendo un mensaje, eso fue claramente en la caravana última donde participó en San Cristóbal. Y ese elemento de desesperación se habla de Amarzo, que después que pase el proceso electoral, electoral de esta... De esta eh, eh, elecciones de municipales van a darle paso a otro candidato, eso se habla, es sí. una demostración realmente de que el candidato oficialista va en picada libre. Trinidad, mira, nos dice, nos escribe Carlos a través de WhatsApp, eh, dice, quien propone a que el diálogo lo dirija Agripino fue Hipólito, no el gobierno. Hipólito es muy, cerca, muy cercano al gobierno. Sí. No, no, por lo que pasa es no es que Agripino, no, no. es que Agripino es es representante del consejo económico y social. El presidente del consejo. Sí sí. No, no pero, no, pero históricamente eh, independientemente de que esté desacreditado. Eh, no, pero Históricamente el... Agripino eh... Núñez Collado ha sido una figura eh, que la República Dominicana lo entiende como un mediador. Ya, pero históricamente mucho establece siempre Hipólito ha coincidido con el gobierno con el oficialismo. También, eh, básicamente con el con el con el con el, con, con el danilismo. Oye, Y no, no, oh yes. se no seguirle un partido que Carlos Cal, tiene razón, una gran parte de la juventud que está con el doctor Leonel Fernández. Es, él tiene, él tiene sí. razón en eso. Okay, Bien. Póngale ah. otro micrófono que no, Aquel micrófono que no se está escuchando lo Bueno, que dicen. Eh, lo que dice Margarita Brito eh, Buen día, esto va para Yeryan uh -huh. Emmanuel no dijo que Leonel tiene más gente o si no Que ese día había Más verde No, pero Yo tampoco bien. dije eso, yo le pregunté <risa> No, pero yo le pregunté Las preguntas eh, son preguntas Bueno bueno, vamos a, vamos a agradecer a Emanuel la presencia y todas estas informaciones alrededor del diálogo. Eh, ¿Hay esperanza en este país, con el diálogo o sin diálogo, de que las elecciones se produzcan de manera cívica, normal, y que, y que pudiésemos nosotros mirar hacia el futuro sin mayores complicaciones? Mira, lo importante de esto es que la vista los ojos de... Los países amigos internacionales están aquí. Y el hecho que participa la OEA y organismos internacionales como el EFE, yo creo que es la garantía de que se busca de que este sea un proceso transparente. Recuérdate que en la geopolítica de la región, la República Dominicana juega un papel sí. importante. Sí, eso sí, y yo que creo yo... que tanto los países europeos como Estados Unidos quieren de que aquí se produzca un proceso de una elección libre y de que gane aquellos que tengan los mejores resultados Gracias, Gracias. Emanuel un Gracias. candidato alcalde por la fuerza del pueblo aquí en San Francisco de Macorís y alto dirigente de la fuerza del pueblo Señores, nosotros eh, volvemos en breve con más contenido mientras tanto, vámonos a una pausa